Damos paso eh, a, a continuación a Jaume Antic, doctor Jaume Antic. Eh, Jaume es eh, secretario general del CAPI y es asesor, asesor de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de, de Barcelona. Es doctor en Derecho por la UAB con una cualificación de eh, sobresaliente cum laude en la tesis. Es abogado especializado en responsabilidad penal de la persona jurídica. Miembro de la Asociación Española de Compliance Ascom desde 2016 y un largo eh, currículum. Eh, doy la palabra a Jauma para que nos ilustre con su ponencia. Gracias. Muchas gracias Antonia por toda la presentación. Muchas gracias a los asistentes por, esta, por la paciencia, por seguir con esta larga eh, jornada. Eh, yo intentaré ser breve, quedan todavía eh, tres ponencias más, muy interesantes también, y eh, bien, intentaré eh, sintetizar eh, a la luz también y adaptar un poco mi ponencia a la luz de lo que se ha, de lo que se ha dicho hoy aquí, eh, y sobre todo por las ponencias que me han precedido. Eh, a mí el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es algo que me tiene desde hace muchos años, desde más o menos el 2010, absolutamente cautivado, el aforismo de sociedades del non potest eh, venía a ser como una máxima jurídica que era inquebrantable. Eh, yo recuerdo al inicio de mis estudios de tesis doctoral y de mis inicios de publicaciones cómo algunos profesores eh, se sentían violentados con esos inquire non potest. Y en realidad detrás de todo esto existía un miedo a que la persona física quedara impune o a que al adaptar el sistema de eh, resolución de casos de la teoría jurídica del delito de las personas físicas eh, pudiera haber algún, algún margen de impunidad para las personas físicas. Bien, esto no solamente ha quedado demostrado que no es así, sino que incluso va más allá. Tenemos un sistema eh, de responsabilidad penal, por ejemplo, en España, que arrancó con la ley orgánica 5 2010 de 22 de junio, en la que con esa instauración del artículo 31 bis se instauraba una doble vía de imputación y se establecía por primera vez en España un sistema de responsabilidad penal en la que los entes respondían por un hecho de conexión con la persona física. Se habla, por lo tanto, de un modelo que es o de terresponsabilidad que tiende a la autorresponsabilidad o de autorresponsabilidad que no es puro, a pesar de discrepancias sobre si era vicarial o no. Bien, esto arranca en el 2010, pero es que mucho antes la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya se planteó cuando se estaba fraguando el Estatuto de Roma. Y esto lo que provocó es que, como bien ha explicado, la, la fiscal de la Corte penal Internacional que había venido eh, bueno, finalmente se capitaneó por un grupo que era de Francia y uh, finalmente se abandonó esa propuesta eh, muy seguramente, como dicen también algunos autores por miedo a que seguir insistiendo con algo que no estaba instaurado en todos los países, podía hacer peligrar a lo mejor cerrar un acuerdo sobre las personas físicas y que cristalizara ya definitivamente el Estatuto de Roma se aprobara y empezara a caminar Bien, eh, de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, fíjense que eh, el objeto de mi ponencia, yo lo titulo así, lo titulo como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Corte Penal Internacional, la oportunidad de retomar la cuestión. Creo que estamos en un momento muy propicio para retomar la cuestión y como bien, por ejemplo, ha expuesto eh, mi querido eh, colega Claudio Ramela eh, en el sentido de eh, ampliar no solamente el catálogo de delitos, sino también los sujetos activos de delitos pues, que pueden responder delante de la Corte Penal Internacional, creemos que ahora, después de la expansión que ha habido y la consolidación en muchos ordenamientos jurídicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estamos en condiciones de poderlo trasladar a un Tribunal Penal Internacional que sea capaz de eh, tener como sujeto activo de delitos a un ente, a una persona jurídica. En este sentido, eh, tenemos en el derecho comparado ya suficientes eh, países que han incorporado esa responsabilidad penal y, además, eh, aquí podríamos añadir el efecto compliance. ¿no? Pues, me explicabas también eh, Claudio. El efecto compliance significa que cuando una persona jurídica tiene un compliance programa, un sistema de gestión de compliance, y contrata con otra, normalmente espera que tenga un sistema parecido. Esto ha provocado que hoy en día hablamos incluso de sistemas de gestión de compliance en la administración pública. Por lo tanto, se va extendiendo y eh, va eh, cruzando fronteras. De la misma forma que en España ese, eh, digamos, esa adopción o esa eh, implementación de sistemas de gestión de compliance vino sobre todo de la mano de la Responsabilidad Penal de Personas jurídicas. muy seguramente pasará en todo el mundo. Bien, No entraremos a, a valorar los modelos posibles de, de la responsabilidad o responsabilidad o mixto que pudiéramos tener en la Corte, ni tampoco entraremos a, en esas líneas de offense-defense que se articulan en la Corte y que viene a, a apuntar incluso el funcionamiento eh, respecto de, de, del concepto de autor eh, en la Corte, pero sí que eh, podemos eh, empezar hablando un poco y muy brevemente de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de 1951 que están documentados eh, eh, en Naciones con la documentación de Naciones Unidas, por ejemplo el documento A7A-C74874 del 5 de septiembre de 1951 y eh, muy especialmente el informe de 27, perdón, 27.30 de julio de 1953 Ahí ya se empezaban a abordar las cuestiones, eh, hubo un replanteamiento eh, de la cuestión en el proceso de elaboración del borrador del Estatuto de Roma, como consta en el documento de la ONU A CONF 183 2 barra ADD, eh, aquí podríamos ver especialmente eh, cómo, eh, de qué manera eh, se, se plantea esa, ese, ese retomado, a Francia le siguieron unos cuantos países, que eh, se fueron uh, animando con la posibilidad de que esto pudiera aprobar y eh, bueno, el comité plenario, el examen del proyecto de convención sobre el establecimiento de, de un TPI que había aprobado el comité preparatorio, eh, bueno, al final, eh, a, a través de varios documentos y deliberaciones, pues eh, llegaron a la conclusión finalmente de que bueno, esto quedaba aparcado. Es decir, la propuesta de capitaneada por Francia, no solamente fue una propuesta de una asamblea que quedó allí, sino que hubo una serie de trabajos y un desarrollo paralelo, impulsado y que llegó a cristalizar con, con trabajos interesantes, pero que por el motivo que fuera no llegó a aprobarse eh, y a formar parte del Estatuto de Roma. En, en este sentido, tenemos también que eh, a esos viejos factores que podían hacer necesarias una responsabilidad penal de persona jurídica, tenemos unos nuevos ahora. Hoy se han apuntado unos cuantos, ¿no? Y cuántos casos más sabemos de, incluso, que se plantean de asesinatos selectivos, eh, organizados a lo mejor, pues, con unas determinadas drones que, eh, bueno, están con un sistema informativo determinado que identifica etnias, identifica rocaras, ¿no? Que pueden realizar esos asesinatos selectivos. Eh, tenemos también el... el el, el beneficio económico que muchas veces puede haber detrás de eh, conflictos y cómo ese dinero ¿no? luego no aparece en, la, en, las, en, las, en las cuentas de ningún ninguna procedimiento, no aparece y eh, las propias víctimas tienen dificultades para resarcirse. Por lo tanto, las ventajas de hacer que la Corte Penal Internacional conociera eh, de eh, casos en los que el sujeto activo de delitos pudiera ser una persona jurídica o que paralelamente a la persona física estuviera una persona jurídica, como ocurre en España, eh, serían realmente deseables, no solamente para eh, limitar espacios de impunidad, sino también para que las víctimas pudieran verse resarcidas. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona jurídica a la que se aplica la medida cautelar, se pueden barrar todas las cuentas y esas cuentas pueden ser de mucho dinero y pueden servir, por ejemplo, para reparar el daño a las víctimas. En España, como les decía, el hecho de que una persona física y una persona jurídica sean responsables no es obstáculo para que si, por ejemplo, a la persona física no se la encuentra, no se vaya contra la persona jurídica. Por lo tanto, lo que se ha hecho es limitar ostensiblemente la impunidad y de esa forma, de una manera u otra, se acaba evitando o promoviendo que no haya delito. El efecto compliance, como les decía, básicamente se basa en tres conceptos muy importantes, que son la prevención, es decir, tratar de evitar que haya delitos, la reacción, ¿vale? cuando esos ya se han cometido, pero también la detección, cuando se cometen y alguien tiene que detectarlos y alguien tiene que actuar. Por lo tanto, prevención, detección y reacción. Esto en el ámbito internacional podría suponer que ante denuncias internas o externas de determinados supuestos, se pudiera actuar contra estas personas políticas. Y quiero insistir en la posibilidad de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podían bloquear cuentas, podían bloquear activos, podían bloquear incluso eh, la posibilidad de firmar acuerdos. Desde este punto de vista, eh, me gustaría ya finalizar mi intervención diciendo que es una oportunidad que creo que tenemos de plantear, eh, retomar esta cuestión, eh, con, desde el Colegio de Abogados Penal Internacional eh, tenemos la, la ambición eh, eh, honorable de, de, con un grupo de trabajo, poder eh, plantear desde un punto de vista trabajado y técnico la eh, propuesta de que, una, de que eh, en el Estatuto de Roma eh, las eh, personas jurídicas sean sujetos activos de delitos eh, y junto a ello también ampliar ese catálogo de delitos como, como hablábamos. Muchas gracias. No sé si alguno de los eh, presentes quiere plantear alguna cuestión al, al señor Raumantic. Si no hay más cuestiones, eh, vamos a pasar a... No, vamos, que... Vamos a pasar a, al sí ya al el también sí sí. empezamos en la, eh, la eh, doy paso nuevamente al señor al doctor Jaumantik para que eh, proceda a concluir el presente acto debido a la hora eh, las eh, dos ponentes que faltaban pues, eh, participarán eh, mañana en en el sí, sí, ya tienes la palabra. Gracias. Bueno, eh, pues eh, eh, nada, agradecerles a todos uh, su participación. Eh, y su paciencia por haber aguantado estas dos horas largas, casi en, en, en, sin descanso, además, eh, sobre eh, este tema que, tan apasionante de responsabilidad penal internacional de las personas políticas. Para mí eh, ha sido un honor poder contar con ponentes eh, como los que hoy han, han, han hablado y, sobre todo, por contar con la presencia de todos ustedes y también eh, online, que por lo visto creo que estamos cerca de las 70 personas en algún momento lo cual es eh, muy meritorio y muy, muy de agradecer. Eh, sin más, desemplazo a, a seguir en contacto con, con, la, con, la, con, con el Colegio de Abogados Plena Internacional y las actividades que hacemos y eh, animando a cualquiera que quiera participar también en estos grupos de trabajo que se unen a nosotros. Y me despediré también dándole las gracias encarecidamente al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada por eh, su amable atención, por su siempre exquisita colaboración con nosotros y por esa larga trayectoria que llevamos, eh, ya es la catorceava eh, jornada de justicia penal internacional, son muchos años que llevamos haciendo ese trabajo juntos y esperamos que sean muchos más. Muchas gracias. gracias.